Este bono va a beneficiar a un total de 48.939 personas, de las cuales en los municipios más pequeños, 56 de la categoría A, y el Tesoro General de la Nación va a financiar en su totalidad el pago del bono. Es importante resaltar que la ley no solo establece el pago del bono a los discapacitados, también la inserción laboral que tiene que hacer el sector público en un 4% y el sector privado en un 2%. Nos permite por un lado insertar a este segmento de la sociedad para que pueda vincularse al mercado laboral. Sin embargo, también la ley establece que se proceda al pago del bono mensual para las personas con discapacidad.